Pregunta del día, ¿cómo califica usted el manejo de que las autoridades han dado al sector educativo en medio de la pandemia? Ahí está la pregunta, ¿cómo califica usted el manejo que las autoridades dan al sector educativo en medio de la pandemia? Háganos el feedback, escríbanos 829-451-3381, nuestra vía de comunicación, a través de la red social WhatsApp. Esa es nuestra pregunta del día. En el transcurso del programa le estaremos leyendo su respuesta o su comentario a esta interrogante. Muy bien, continuamos con de mañana. Vamos a ver la Asociación Dominicana de Profesores. Continúa haciendo propuestas al MINER. Plantean ahora desarrollar el programa de nivelación para el próximo año escolar. Para el inicio del próximo año escolar, la Asociación Dominicana de Profesores planteó al ministro de Educación Minera ejecutar un amplio programa de nivelación para reforzar el nivel de aprendizaje de los estudiantes. La presidenta de la ADP, Omar Aguante, la Maraguante, saludó, saludó la decisión de suspender las pruebas nacionales en virtud de que este año escolar, al igual que el pasado, ha sido irregular por la intermitencia entre la virtualidad y las clases semipresenciales. Señaló que antes de seguir aplicando el examen, las autoridades deben revisar el método y el contenido del mismo, indicando que la prueba debe estar acorde con el material curricular que reciben los estudiantes. Sobre la culminación del año escolar a finales de junio, explicó que la posición no fue planteada por la entidad porque la fecha ya está en la resolución que ordenó el inicio del presente periodo educativo, en noviembre del pasado año. Vamos a ver, Francis. Mira, eh, se siguen haciendo es, esfuerzos por definir qué hacer con la educación. Y eso es lo que a nosotros nos preocupa, porque cada... Acción del Estado tiene un costo. Tiene un costo y que uno aspira a entender el mecanismo de retorno de ese costo. Es una inversión en favor de la educación, en favor de la formación de los ciudadanos dominicanos. O dentro del territorio de la República Dominicana, porque en principio la educación será gratuita, universal. No hay restricción por color, ni raza, ni, ni nacionalidad o, ojo, legalidad o no de su permanencia en el territorio. Es decir, que todos entran al sistema de educación. Entonces, entidades como la ADP, formada por los maestros, que son los que van a luchar en, la, en las escuelas por la formación de nosotros, nuestros hijos y nosotros mismos, y que a esta fecha se sigan tomando decisiones, o se intenten tomar decisiones, que a todas luces nos dice a nosotros que la tasa de retorno es precaria se invierte, se invierte, se invierte, y que la pandemia ha trastornado el sistema. Pero yo me estaba preguntando, ¿qué está pasando en otros países? Porque si bien es cierto que nosotros tenemos avances importantes, muchas gracias, cafecito, salud a todos. Muchas gracias. Avances importantes en distintas pero, áreas. ¿Qué tú opinas del tema de Espérate. nivelar? Lo no, no, que se ha hecho es que no momento, hay que básicamente lo que No, no, plantearon. yo lo que pero yo estoy haciendo una crítica porque es que la la la ah, okay, tú No, vas a hablar no, no, ah, No, yo, no es que no, es que, que es, que, es que tú me tienes que entender que yo lo que estoy diciendo, en principio dije, todas las fórmulas son infructuosas. No tienen idea de cuál será el retorno ¿A ti no te parece importante lo que están planteando? Ahora? El ADP okay. se, ha, se ha quedado corta, porque desde el principio sabemos que... Oíste, quien... Sisto, Gavín, y este te dice que es amigo tuyo. No, pero que Sisto es un, es un miembro, no es la decisión. Entonces, ellos ven bien que se haya pasado de, de, de curso a todo el mundo, pero ni siquiera para, para estar hoy en ese nivel... ¿Se tiene idea de qué evaluación se podrá hacer cuando ni siquiera han recibido los cuadernillos completos? ¿Falta cuál es el que falta? El quinto y el cuarto. Ajá, quinto y cuarto. ¿Por qué? No, pero el cuarto lo mandaron virtual. Virtual, quién lo ha descargado? ¿Y cuánto cuesta imprimirlo? ¿Cuánto cuesta imprimirlo? Entonces, Entonces, atención, Wilson. Lo de son, a mí me sorprende <risa> que si Omar aguante no, no hoy aparezca en el escenario, aparezca en el escenario, dando esta fórmula como institución, y definitivamente no, no tendremos sí, resultados positivos. Es tío, lo tío, que tío, yo tío, estoy tío, criticando y que a la al plantearse el desarrollo de programas de, de nivelación del, para el próximo año, indica que no tienen una fórmula viable que nos indique a nosotros que con, esta, con, con la inversión que se está haciendo en, en educación tengamos un resultado positivo de una formación más o menos dentro de lo que cabe en la pandemia, que pueda decirse los estudiantes que cursaron este año, tan aprendieron, aprendieron, algo. aprendieron algo. Gracias, Francis. Esa es la <risa> Miren, eh, muchacho, cuando yo escucho la información, a propósito de que está Giovanni, eh, la productora, aquí en el, en el estudio, la pregunta al día es, ¿cómo califica usted el manejo de las autor que la, las autoridades le han dado al sector educativo en medio de la pandemia? Yo les respondo a la producción de este programa que la gente no va a responder nada, porque la gente, eh, en, en educación no hay morbo, y a la gente no le ha importado, a la gente no le ha importado que los cuadernillos no están llegando, cuando hay un presupuesto de más de 67, 67 mil millones de pesos para eso, y no están llegando, entonces a nadie se pregunta, ni a nadie le importa, y, y tampoco le importa que no están publicando los muertos en salud, y por eso a la gente no le da importancia esa pregunta, ¿Es porque ahí no hay morbo, hay una gente presa, hasta que haya gente presa, miren, con relación a lo, a lo que plantea ADP, a mí me llamó a suspicacia porque, como yo trato siempre de como de entender, pero ven acá, y esto desde de esta nivelación. Yo había dicho hace un tiempo en este programa, eso está guardado por ahí, que iban a pasar a todos los estudiantes. ¿Te acuerdas, Amado? ¿Te acuerdas, Francia? Yo dije: Miren, van a pasar a todos los estudiantes porque no hay forma de evaluarlo. Y como no hay forma de evaluarlo, entonces quiere decir que tampoco hay forma de evaluar el año escolar. Y por tanto, van a pasar a todos los estudiantes. Esto me parece que es un adelanto para pasar a los estudiantes y después decir, le vamos a dar un nivelamiento en el próximo año escolar. Lo que significa, señores, que es un fracaso este año escolar. ¿Por qué? Tan sencillo como masticar un chicle y montar bicicleta. Hay gente, que no puede que no puede, hay gente que no puede hacerlo. gente que no puede hacerlo. Se cae de la bicicleta o se mastica la o, lengua. Sí, o se tragan el chicle. ¿Qué pasa? Si se supone. Pero no me viene así que tú sabes bien que verdad. Una evaluación, y me pueden llamar cualquier eh, pedagogo, maestro, sí, lengua, con doctorado en lo que sea. Una evaluación es una comparación entre las competencias que el estudiante ha debido desarrollar y las que desarrolló. Entonces, ¿qué hace? Ese programa te dice al final, un programa de evaluación, ¿verdad? Eh, o, o un programa de una asignatura te dice, ¿cuáles son las competencias que usted como estudiante ha debido desarrollar para poder seguir al siguiente grado? Entonces, ¿qué, qué tú haces? Si se supone que nuestro camarógrafo junior debió aprender en, este, en, esta, en esta asignatura a encender y apagar una cámara, entonces, ¿de qué va a ir esa evaluación? De, de, de, de encender y apagar una cámara. No. Señores, no seamos tan ilusos. Eso de ADP no es más que una plataforma preparada, y esto es una opinión, ojo, no es una, yo no puedo decir que es así, es una opinión, es lo como yo lo veo. Yeah. Es, es una, una plataforma que está preparando el Ministerio de Educación para pasar a todos los estudiantes eh, de un nivel al otro y entonces justificarlo con que le van a dar una nivelación más adelante. Cuando no debieron incluir esa clase que dieron ese eh, eh, eh, durante por la televisión, no la debieron incluir dentro de un año de escuela. ¿Saben por qué? Porque los estudiantes no aprendieron por lo menos de un grado para, para, para acá. Yo entiendo que de sexto para abajo, los estudiantes no aprendieron prácticamente nada y entonces yo creo que no es más que una plataforma para pasar a todos los estudiantes y entonces justificarlo con la nivelación que viene el año, el yo, año próximo. Yo pienso que nosotros tenemos que propiciar y, y exigir en cierto modo a nuestros dirigentes a los políticos que sean, que sean transparentes y que sean honrados por lo menos por lo menos en la forma como se manejan con la sociedad. Porque, mira, yo, yo pienso que eso que acaba de decir esta señora Guante es una manera de reconocer eh, lo que ha sido el, el, el año escolar. Pero yo te voy a decir a ti una cosa si tú lo planteas y o el ministro lo plantea de otra manera diciendo por ejemplo miren eh, producto de toda esta situación no hemos podido hacer un, un, un año escolar adecuado, un año adecuado, hemos hecho lo que hemos podido hacer, hemos fracasado en cierto modo, nosotros vamos a tener en el futuro que nivelar eso no fuera posible, lo que pasa que él ha dicho tanto del éxito de su sí. proyecto de, de, de, de año escolar y del éxito y de que, oye me lo ha dicho tanto que ya no le luce salir a decir Mira, hay que nivelar, porque va a decirle a la gente, oye, fracasamos. Que eso entonces se lo dejaron aguante, porque es parte del gobierno, pero además es la presidenta de además de lo que ha nivelado eh, eh, eh, el proceso. Eh, eh, en, claro. Ya, concluyendo, Exacto. concluyendo Exacto. ha nivelado el proceso Exacto. de lo que se planteó en principio yo, el Consejo Nacional Económico de Educación. Yo tengo un amigo tuyo que tú aquerosidad ahorita. Vamos a. No, no, no, no. Si, es mi hermano. Si, está ahí. Si, tú ah, está ahí. Adelante, si. Pero la verdad es que Amado tiene la facilidad de un maestro de enchinchar y dejar a uno en el medio. Si, contra... tú y yo no vamos a pelear. Adelante, Sito. Buenas. Buenas, buenas. buenas, buenas. Hermano, aquí echándote a pelear con Francis. Buen día, Amado. Buen día, Francis. Paulina ah, está ahí hoy, porque yo no estoy en la pista ahora que una reunión en Santo Domingo y no estoy viendo el programa ahora mismo. Ah, muy bien. Bueno, mira, que saludo para todos y para todo el amplio público de mañana. Cómo no, gracias Cito. El tema de lo que acaba de decir la presidenta de ADP en el sentido de nivelar el año escolar, ¿cuál es tu opinión como presidente de ADP en esta zona? Adelante. Bueno, eh, estoy como escuchando otra voz, se junta con la llamada, pero creo haber entendido la, la pregunta, eh, la posición, sí, la posición de la del Ministerio del Consejo Nacional de Educación, que fue, del Consejo Nacional de Educación, mejor dicho, que es el organismo facultado en términos legal para tomar decisiones en lo que respecta al calendario escolar, en términos de su inicio y de su finalización, pero que su composición eh, favorece al sector privado, favorece a las organizaciones privadas, como ocurre por ejemplo con el Consejo de la Seguridad Social en este país, que los trabajadores están representados entre comillas, pero entonces al final ah, bueno. los quienes deciden en materia de la votación son esos sectores por la composición del Consejo Nacional de Seguridad Social y asimismo ocurre en el Consejo Nacional de Educación que en algún momento tendrá que y es una de, las, de los planes que nosotros tenemos en un momento tendrá la ADP que plantear la, eh, cambiar esa composición del Consejo Nacional de Educación. Esa fue una decisión impuesta por el, ministro, eh, por el ministro Roberto Furcal, aliado con el sector privado. Impuesta porque el ministro, antes de reunir el Consejo, el pasado antes de reunir el Consejo, el pasado martes, ya había anunciado en los medios, en varias ocasiones, que eh, se, el, el año escolar terminaría eh, el 29 de julio y que las vacaciones serían en agosto. O sea, ya lo había anunciado varias veces antes de que se reuniera el Consejo Nacional de Educación. Pero esa medida es otra de las medidas irracionales que ha estado tomando la actual gestión en educación y además que da mayor apertura, mayor oportunidad, mayor tiempo para que los sectores del negocio, para, no tiene otra explicación la extensión del calendario escolar para finalizar este año, que no sea darle más tiempo a los actores del negocio para que se sigan lucrando con el 4%. Un año escolar especial, por el tiempo de pandemia, de trabajo agotador de los estudiantes, de los maestros, de los equipos de gestión y de los directores, realmente hablar de extensión constituye una irracionalidad. Pero además que esa medida no contribuiría al... La, la, a los aprendizajes de los estudiantes, porque ya se ha avanzado tanto en los procesos, porque los mismos no se han detenido, que estamos en materia de contenido por encima del 80% en materia de contenido, de avance de contenido del currículum simplificado. Entonces, es otra medida irracional. E impuesta por la visión del ministro de su alianza con el sector privado y empresarial. Sixto, eh, una preguntita. Ah, pero Sisto está de acuerdo con lo que yo he dicho. Pero vamos a ver, ¿me escuchas, Sixto? Sí, adelante, señor. Eh, tenemos hoy, ya en la parte final del año escolar, si se quiere, porque estamos a un, a un mes y algo, ¿verdad?, de, de finalizar. Tenemos una evaluación de cuántos estudiantes realmente están recibiendo el pan de la enseñanza eh, cuántos estudiantes han desertado que no la están recibiendo y cuál es el nivel de aprendizaje el porcentaje de aprendizaje que han adquirido los estudiantes lo tenemos eso, el gobierno lo ha hecho eh, está ahí eh, Sisto, ¿sí, ¿me escuchas? Dayan, ahí te estoy escuchando mejor. Si me puedes repetir, por favor. Sí. Te, te preguntaba que si tenemos hoy ya en la parte final de, del año escolar eh, una evaluación de la cantidad de estudiantes que no están recibiendo el pan de la enseñanza, de los estudiantes que han desertado y del nivel de aprendizaje que han adquirido los estudiantes, si las si han desarrollado las competencias necesarias en este año escolar. Todavía el Ministerio de Educación no ha presentado que haya hecho esa evaluación. Y ni siquiera los institutos encargados de ese tipo de evaluación. De manera que seguimos dando palos a ciegas sin evaluar, sin evaluar los resultados, lo dije. el Ministerio continúa eh, dando palos a ciegas... En materia de contenidos, sí puedo decirte que en materia de contenidos se ha avanzado del currículum simplificado en más de un 80% en, en, en términos de avance del currículum simplificado. Sí, pero del de, de, de, de, de, de de agotamiento, sí. Esto, ver ¿verdad? Con niveles de aprendizaje. Ahora, precisamente de cara al 29 de junio es que se va a buscar al proceso de evaluación. En el sector privado, una parte importante de colegios que comenzaron el mes la docencia en el mes eh, de agosto del año pasado, eh, ya prácticamente terminaron su proceso de evaluación. Pero en el nivel público, aún... O sea, ahora es que se va a aventar en este mes de junio Todos los equipos de gestión, los docentes, el sistema A precisamente hacer ese nivel de evaluación Pero en términos de en términos de, de, lo, de las competencias Como tú señalas, de los estudiantes y los niveles de aprendizaje Ahora, a partir de, esa, de ese avance del currículo simplificado Del más del 80% entonces a partir de ahí es que eh, esa evaluación se procede a hacer ahora en este en este mes porque recordemos que el estatuto del docente y la ley de educación establecen lo que es la finalización el año escolar en el mes de julio vacaciones docentes en el mes de julio y ahora y, y de todo el sistema educativo y uh de -huh. los estudiantes y de todos y ahora entonces el Ministerio aprueba esta extensión sin hacer esa evaluación precisa, que es lo que puede permitir que, eh, haber permit, eh, permitir realmente determinar si la extensión tendría sentido en la incidencia de los niveles de aprendizaje. Y ya el 80% de avance de los contenidos del currículum certificado permite. Hacer esa evaluación, pero al Ministerio no le interesa evaluar, ha demostrado que no le interesa. Le interesa seguir con la improvisación, con el inmediatismo, con políticas cerradas como esa de la extensión, con políticas cerradas como ocurrió con la llamada semipresencialidad, que después que tuvo que recular después de tanto tiempo y de tantas advertencias que todos los sectores eh, hicimos, al sector, eh, al ministerio, para que entendiera que no era posible. ¿Existo? Sí. En definitiva, ¿qué va a costar el año de educación en pandemia con las frustratorias medidas tomadas por el MINER? Bueno, mira, eh, a pesar de esta situación... De, de, de todos esos desaciertos del Ministerio de Educación los maestros y maestras que son quienes están directamente con los estudiantes haciendo todos los esfuerzos en medio de todas las debilidades y las precariedades las familias dominicanas que han podido, que han hecho esfuerzos también los propios estudiantes eh, no creo que el problema de decepción temporal que pueda haber y de cobertura pudiese ser eh, tan alto. Sin embargo, eh, vamos a tener, tendríamos, tendríamos eh, niveles de, de cobertura y niveles de deficiencia en lo que tiene que ver con la parte de la deserción temporal. No así en el avance de los contenidos de, del currículum simplificado, sino que va a haber ese porcentaje. Ahora, ese porcentaje? No lo podemos establecer de manera exacta en este momento, porque ahora es que se abocaría el sistema a hacer ese nivel de evaluación. Que el Ministerio hace tiempo ya debió haberlo hecho para que cada una de sus, de sus decisiones partieran de evaluaciones objetivas. Y eso que decimos lo confirma lo de la semipresencialidad lo confirma lo de la parte que tiene que ver con todos los programas que ha planteado el Ministerio, que ha tenido que estar dando vuelta atrás, marcha atrás, precisamente porque no ha partido de condiciones eh, objetivas. El año va a ser eh, salvado y será salvado nueva vez, como, todo sal como fue salvado el año escolar pasado, va a ser salvado nueva vez por las familias dominicanas, por los padres y madres, por los estudiantes y por el magisterio, por los maestros y maestras, una vez más. No realmente por, eh, debido a las políticas, a las medidas, a las acciones implementadas por la gestión del MINER, que además de improvisar y además de asumir el inmediatismo, eh, ocurre que también hasta para sacar... Una copia en el Ministerio de Educación hay que primero pasar por el despacho del ministro Roberto Fulcar con el nivel de, de, de descentralización que hay a nivel de la política educativa. Eh, bueno, sí. dame la pregunta con relación a, lo, a los eh, folletos. Eh, sexto, a los cuadernillos. A los cuadernillos. Hay cuadernillos que no están llegando de manera física. Y se supone que esos cuadernillos están presupuestados claro. dentro del reguero de miles de millones de pesos que están de, de, de dentro destinado de este para, año, destinados eh, para este año escolar. No vemos que nadie protesta. ¿Qué es lo que está sucediendo? O sea, eso, no, eso no tiene importancia. Nosotros hemos estado denunciando la tardanza de los cuadernillos. Los centros educativos están trabajando con los cuadernillos 4 sí. y número 5. El ministerio ha hablado de un cuadernillo número 6 Que aún no llega de manera formal Y hay eh, hay regionales en el país que han, que han informado que no le ha llegado ni siquiera el cuadernillo 5 Ni el 4 tampoco Hay atrasos en todo el sentido de la palabra Y ahora el ministerio habla también de un registro Que hace tiempo desde haber enviado el registro Ahora es que el ministerio está enviado, está hablando del registro, que es el instrumento donde el docente lleva el control de sus estudiantes, lleva el control para establecer las calificaciones y ahora es que el ministerio está hablando de enviar ese instrumento eh, que permite eh, trabajar, eh, asentar las calificaciones y las evaluaciones eh, finales. De manera que realmente eh, los atrasos, ese, ese, ese inmediatismo y esa improvisación de que hablamos, se debe precisamente a eso. Ahora, ¿qué ocurre? Que eso lo vincula el ministerio y la gestión al, al negocio eh, presentado por el capítulo de Ariado. Sí, todo. Entonces, cito, cito. ¿quién produce esos registros? ¿Quién sí. esos materiales? Siento los, cito, ¿los sí. zapatos son para las vacaciones. ¿Eh? Los zapatos Dígame. son para las vacaciones, porque veo ahí una licitación de una cantidad de zapatos y el, el año escolar está terminando. Me imagino que serán Seguro para las vacaciones. para el año que viene. Ah, para el año que viene. Debe ser. Bueno. Este es el otro tema. Y no solo eso. No solo los zapatos, sino también que vemos, podemos usar eh, unas supuestas digo supuestas porque hay que ponerlas entre comillas porque no se sabe ni siquiera cómo realizaron esas licitaciones Ajá. de licitaciones del INAVIE hablando de asuntos de almuerzo sí. de comida y de y de comida sin embargo tenemos educación de la modalidad a distancia así es. entonces los zapatos la comida de manera que el 4% que este pueblo luchó tanto por él lamentablemente se está quedando en las garras del negocio y no está yendo el dinero a, la, a las escuelas. Porque además, los fondos descentralizados, ya estamos prácticamente, hemos sido muy receptivos, ya como un disco rayado para o sea, si nosotros decir en cada intervención que no llegan los fondos descentralizados todavía, en el marzo 2020. Bueno, a la bueno. No llega un peso. Bueno, gracias, no Cito. Un peso. Entonces, ¿qué hablar eso también? Finalmente, sí, que hay que ver entonces, Hay que preguntarse, hay que preguntarse por qué esta gestión del MINER concentra los recursos que deben llegar a las escuelas para que las bueno, juntas bueno. descentralizadas en las escuelas en los distritos, en las regionales, puedan invertirlo en las obras menores de acuerdo a esa junta donde están representados los estudiantes, donde está representado están representados los padres, donde están representados los directores de centro, los equipos de gestión, la asamblea de maestros. ¿Por qué el municipio entonces Bien. tiene todo ese dinero concentrado, manejándolo desde las sede. Y de, desde ahí haciendo la reparación en los centros, de los centros, algunas de las que están haciendo, porque no están haciendo con eso tampoco, Bien. dar participación a la Junta Descentralizada, diversas, donde están todos los sectores. Gra gracias, y Cito. A los a esa junta. Muchas gracias, Cito Gavín, por eh, contestar nuestra llamada. Y nada, que tengas un feliz viaje. Eh, cuídate en esa carretera. Muy bien mis amigos, escucharon ustedes las opiniones del presidente de la Asociación mm. Dominicana de Profesores ADP Acá en San Francisco de Macorís Aprovecho el momento para saludar a la chica de rojo Así hay una película de Red Woman, la dama de rojo ¿Eh? Buenos días Carolina, ¿cómo estás? Buenos días Amado, ¿Qué buenos es rojo? días Estoy color vino. Francis, buenos días Yerjan. buenos Madrid, días a sí. todos los muchachos y a toda la gente que está con nosotros en este preciso momento. Bueno. Continuamos, bueno. amados... Se ha vestido, da deseo de degustar de la vida... ¿Eh? De la vida... <risa> bueno. ¿Por qué sé? De ya, pero qué se? ya, pero dile algo. Sí. <risa> Santísimo. Beberse un vinito. Bueno. Pasa? bueno. <risa> Eso es lo que significa. Señores, vamos a la pregunta del día. ¿Qué les parece? Eh? La pregunta del día. ¿Cómo califica usted el manejo que autoridades han dado al sector educativo? Eh, en medio de la pandemia Háganos el feedback 829-451-3381 Nuestra vía de comunicación A través de la red social WhatsApp Yolanda Gómez de San Francisco Nos manda una postal Muchísimas gracias María Esteves dice totalmente de acuerdo con la propuesta de la nivelación del próximo año escolar. Aclarando, el cuadernillo 4 ya se entregó y, del, y, y el lunes se está entregando el cuadernillo 5. Cocharan, ya están en las escuelas. Excelente día para todos. ¿Qué forma más irresponsable, María, de defender lo indefendible? Ella no ha dicho nada. No, que no, ¿Y cuándo no. llegó? Yo no llego. Porque, porque, yo, porque yo porque porque yo, yo no lo tengo. Pero no te ha llegado ah. a ti porque son cientos de padres, cientos Ajá, de miles de padres. Pero me tiene que llegar, es que yo soy un dominicano. Bueno, eh, pero no, Francisco, no es que no te vaya a llegar, Fran vaya yo, a llegar. Yo, yo, yo le voy a dar una primicia a usted y ahora Para usted que se asustiere. agarre Le voy a dar una primicia ahora Francisco de San Francisco dice Buenos días eh, Dios me lo bendiga El año escolar fue un fracaso Con todo ese dinero que el gobierno dio a los empresarios radial y televisivo Se había podido preparar y equipar todas las escuelas del país Sobraba dinero para construir y reparar más escuelas A propósito de eso Le voy a dar una primicia Una primicia si investigan aquí en, en, en todo el país, oye he tomado uh -huh. la uh -huh. cantidad de emisoras de radio que pusieron una batea. ¡Sí! ¡No te me hagas loco! ¿Cómo pusieron que una batea, una batea explícamelo afuera de batea. para que lo oyera el vecino y le están pagando cientos de millones de pesos. Explica, que no la oye nadie. Explícamelo Púscalo, de la batea. investigan eso para que Explícamelo de la batea. Aquí hay una emisora por aquí cerca. Aquí en la región. No está aquí en San Francisco. Que, que puso okay. una batea. Para conseguir el par de cientos de millones de pesos. ¿Pero es qué es? Una batea. Una batea. una no batea. Una Una, una, antena. Banchero, una cosa. Una antena. una antena. Que en vez de una antena, fue una batea que pusieron. O ¿Sabes que la antena de radio tiene una forma? La batea. La, la, a donde, a donde la bandeja de una de la batea. En la piscina es, de los es, niños. Es, es una cuestión de, de metal redonda <ríe> que se usaba para lavar antes. Para lavar. Y, ahí, y nos metían a eso chiquito, como si fuera una arriba, antena. Ahí adentro con agua. Para conseguir el contrato. para que ustedes ¿Qué emisoras que no se oyen y no se oyen? De parte. En le cambio están hay otras que son pesos. emisoras no, no pequeñas. hay otra que son emisoras pequeñas que han estado en el mercado siempre de, de productores eh, eh, pequeños y, le, y lo tratan con, con contratitos bueno. que no pasan de 40 mil pesos.